He aprendido mucho con la consulta que tengo con el Por ahí pienso si no voy a cansar un poco con tantas preguntas, pero vos sabés que a mí me gusta eh. averiguar eh. Bueno, la primera jornada, cuando fue allá por agosto, eh, yo había lo que había presentado era eh, una experiencia de, que yo llamé, bien eh, biosolarización del suelo para una, eh, lo que yo llamé, acotada parcela de huerta familiar agroecológica. Eh, a lo mejor eso responde a la pregunta que usted hace al principio, cuál era el límite. En la primera experiencia creo que no tenía más de lo que hice, más de 2 metros cuadrados. Y esta aún menos. Y hay algunas eh, diferencias si que es aplicable. Según una, un resumen de esto digo que es aplicable también a pequeña parcela. En este caso, eh, o bueno, en aquel, era lo que hice fue hacerlo eh, la parcela solarizada comparada con una parcela testigo. Y yo tuve unos resultados importantes, había diferencia. En esto fui un poco más allá y lo que quise hacer era eh, comparar, eh, hacer otro, otra comparación, eh, que era, además de la parcela solarizada, Hacer eh, y la testigo, y hacer otra parcela al lado con eh, lo que se llama el, eh, comúnmente se conoce como mulching o recubrimiento del suelo con hojas eh, de distintas especies. Pueden ser y ver entonces evaluar ahí los resultados. Sí. Mira, vos podés tocar acá con el mouse. Ahí va a pasar el bien. izquierdo. En esta oportunidad, eh, bueno, lo que hice es eh, la evaluación pues sobre todo en un cultivo de aceiga. En la anterior había sido de, de acega y de rabanito, para ver especies de hoja y especies de. lo cual lo que se obtiene es la raíz para consumir. Está en la foto, después si quieren ver la foto de Rabanito te la en el bosque si se acercan ¿eh? Mirá. a mirar. Por eso entonces fue eh, parcela, lo que hice en esta oportunidad, parcela solarizada, la parcela con cobertura de hojas y la testigo. Ahí está cuando estaba la preparación. En el número uno que ya había depositado las hojas de crucífera, eh, yo usé de coliflor y repollo. La de en medio la, la parcela testigo y la otra donde hice el recubrimiento con hojas. Eso fue, fue, eso, esa, esa, esta foto corresponde a eh, unos 30, 35 días más o menos de que platiqué la solarización, una vez traído el nylon de la primera, que era la de solarización, eh, y de la tercera, separada, la, ya retirada las hojas que hicieron de, de cobertura. tanto en la 1 como en la 3, donde hubo algún tipo de recubrimiento, lo, la primera observación da que eh, malezas no aparecieron, mientras que en la que era testigo, donde no hubo ninguna aplicación, hubo una aparición importante de distintas malezas, como se ven ahí. Y eh, algo también importante para tener en cuenta es eh, el uso de, de esto del acolchado, que le deja al suelo una buena estructura en eh, cuanto hacia el suelo y aumenta la, también la materia orgánica. Así que es una exacto. buena aplicación que se puede hacer también. Bueno, en esta idea ya había hecho los primeros trasplantes, pero que había hecho la serie fueron hechas primero en una bandeja de cultivo, después repicadas a macetas de cultivo y recién ahí eh, pasadas ya directamente a los suelos. Esas son las tres eh, al, al día, prácticamente el mismo día de, de trasplantada. Ahí ya tenemos una semana de trasplantada y la, se puede ver ya una pequeña diferencia entre la 1 eh, y la 3 en favor de la 1, la solarizada, y también las 2 con respecto al la testigo. Y seguimos avanzando, ya tenemos dos semanas y también se puede seguir viendo la diferencia. También hay en la tercera una aparición de algunas malezas, que era donde no había ha habido eh, recubrimiento de, con el nylon o la biosolarización. Eh, esto hasta ahora yo pude hacer una determinación eh, cualitativa. Porque todavía lo que había plantado ahí no había alcanzado un desarrollo vegetativo suficiente como para poder hacer después una evaluación cuantitativa, la que ya le prometía a María que cuando la tenga la vamos a hacer en cuanto a peso de la planta y a poliar. A verlo, como se ve ahí, una forma muy incipiente, pero ya se perfila que... Eh, biosolarización... Eh, eh, se impone, digamos así, un poco tanto, ni hablar a la, eh, a la del testigo, pero también a la eh, de hecho el recubrimiento. Así que ya después, de, cuando tenga los valores, yo se los voy a pasar y después estarán eh, el nombre de ella para poder. que Sí. Una pregunta. ¿en qué época lo hizo esto? esto es, eh, es ahora en último tiempo de, digamos, de la solarización, ahora sí, en verano, eh, tuve, febrero? Sí, febrero. febrero, se ocurrió más o menos eh, todo un, un mes y medio, todo. de febrero a marzo. Eh, sí, mediados de marzo. ¿De más. Y luego No, no, eh... sí, sí, sí, sí, sí. Ahí me faltó la, la foto, digamos, de que después de agregar la crucífera, le hice nylon también. A la crucífera le puso nylon y a la otra no. Ah, a boca no. no, no, ahí no. Y no lo tituló, la puso así media Sí, sí, Sí, Sí, y cuando eso lo que después me, después de haberlo hecho pensé que como hice en aquella oportunidad anterior lo había, la había triturado. Pero cuando saqué, levanté todo y que no, no quedaba nada, ya no había sitio, se ve que se había. Así ¿Sí? que en esos. Es como que había hecho que... Digamos, un proceso de compostaje también, ¿no? Ah, claro. Parece. ¿El testigo retiró eh, las malezas y se lo Sí, sí, después saqué todo y para empezar a ver otra vez y, y se esperó eh, también otra de una cosa que se ve la, la biosolarización y el, uh -huh. evitar las malezas, ¿no? la cubierta de hojas, ¿por qué retirarla? Una vez que para el caso comparativo tal vez está bien, pero a lo largo del desarrollo del cultivo, tal vez al usar una cubierta eh, con hojas o, o, o paja o pasto seco, tal vez pensar eh, en dejarlo y no sacarlo. Sí, sí, por eso yo quería eh, hacer una evaluación, al, digamos, con los mismos factores de tiempo de las tres parcelas y después sí, yo he hecho otras experiencias con, con la... Sí, no, es, es muy... muy eso, lo de la es muy, muy bueno porque hace una estructura... Yo no, claro, yo no traje una una foto de la... no la pasé acá pero eh, había tomado porciones de cada una de las tres y se veía la, de la que tenía el cubrimiento de hojas eh, ve, y acá en esta se ve, se ve cuando están las tres eh, ahí se ve el... Inclusive la misma de la solarizada, como que estuviera planchado para el suelo, pero en la otra, la, tercera, la de recubrimiento de hoja, eh, sí, yo eh, tenía una foto donde estaba la, las, eh, digamos, cómo había la estructura que había quedado, le hice, saqué tres muestras, sí, sí, toda la porosidad que tenía y todo el color también, muy oscuro, que es el gran aporte de materia orgánica, sí, no, eso es, es una, una práctica muy conveniente la del acolchado del suelo. Sí, sí. Pero no es incompatible. Vos podés solarizar y después poner la. la inclusive la hojas se puede solarizar no, de lo más que, que quería comparar una variable. Claro, él hizo un ensayo. Para hacer el ensayo hay que claro, aislarse, lamentablemente. Claro, la claro. Pero después todo junto sí. redondeamos. Sí, después se puede ir la final no, después, un poco más. Y no, eso, igualmente ¿no? después le poner acceso a todo, la cobertura sí. para mejorar. Sí. Claro. Es, la estructura del suelo y, y seguramente el solarizado te va a dar mucho mejor. Sí, solarizado, solarizado más acostado. Sí. Claro. Bueno, ahora brevemente, perdón, perdón, en la parcela 1, una vez que tapó sí. durante ese mes y medio, ¿volvió a regar? No, yo hice sí. una. No, un no, no, no, yo hice un riego. Eh, abundante al Sí, río. sí, sí. Eh, quedó una saturación del suelo que yo la, eh, la, eh, la veía, digamos, a diario porque si veía que llegaba por el sol fuerte que era y todo que se llegaba a secar eh, hubiera puesto cintas de riego o algo pero veía que se mantenía porque eh, por ahí se veía el, eh, como que el agua se condensaba y se veía en el night a lo mejor no era, no era correcto porque no debería haber lugar para aire no debería, se ve que alguna, eh, alguna parte de aire se mistró, bueno pero eh, en general eh, después durante todo el periodo que estuvo fue con directamente la, la saturación que hice al principio. Ahora después sí, cuando ya empezaron la planta, cuando planté ahí sí ya riego todos los días, ¿no? Para que... ¿Qué posición tiene? Eso es una, eh, es un, una esquina de, de una pared y otra, pero no tiene techo. No, no, no, no. Sí, sí, el, el terreno eso, de digamos, Eso hace. Y la posición. La dirección norte-sur. Eh, norte, -sur. ¿Norte? Sí. Sí, da mucha temperatura. Sí, sí, sí, es lo que más, es la parte que más adopta. Todo, todo al este y, y al sur este, protegido por la pared. Sí, ¿sí? hay paredes sí, un poco altas, está. así de caso de sí, la Sí, de, de la sí. Sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí, así sí casi sí. Y sí, sí, claro. Sí. sí, sí, no, no pues alrededor claro, sí, paredes muy muy, altas. ¿sí? muy lindo para plantar tomate temprano así, ah, sí, en esa esquina. Sí, sí, sí, sí. Tomatante capaz que lo tenés hasta. Yo he tenido experiencia de, de amigos que han hecho, no, no lo han hecho con solarización, sino han hecho así, en, en pared dan así, y tienen tomate casi hasta limpia. Sí, no. sí. sí. sí Pero, no, no es una solarización, lo que he experimentado hasta ahora son estos de, de, Una buena idea para hacer una próxima, con una para tomate del año que viene. Para saber sí. el tiempo que te va a dar. Sí vamos a probar entonces ¿eh? bueno, bueno, bueno muchas en gracias todos se van por sí algo se lleva sí. no, no, no, no, no, no, no, no. bueno ahora el Gabriel nos va a explicar brevemente un ensayo que empezó porque la idea es más adelante hacer todo un encuentro con los ensayitos que estamos haciendo de preparados naturales y bueno como él empezó a trabajar en el tema nos quería compartir sus avances la idea es que podamos dentro de unos meses poder encontrarnos y ver, eh, compartir también esta, estas ideas que, que todo el mundo pregunta. Entonces, eh, Gabriel se reenganchó y está haciendo un ensayito lindo. Así que vamos a escuchar. Y gracias a esto, como puse ahí en lo que publiqué esa vez, después de, de 12 años de retirada de la actividad de laboratorio, volví a hacer algo de laboratorio, que era lo que siempre quise después de retirado. La... Eh, la preparación en cuanto a la preparación de la sí, solución porque en realidad estás está manejando moléculas no, no son de síntesis química pero son moléculas que están ahí ahí en el ajo no sé a ver vamos vamos a escuchar lo que estás haciendo bueno es decir uh... ahí ya está tenés que apretar el botón el... ah, el... ah ya está estaba... sí, sí, sí. sí entonces esto era el... hice un, una experiencia de un biopreparado preparado que me había sugerido María, eh, para eh, control de la roya blanca, esa es la, la enfermedad, digamos, de roya blanca, mancha de cal, que se llama, en eh, la plantación de rúcula. La plaga controlar es, como decía, la roya blanca, mancha de cal, es una eh, afectación de la planta de las crucíferas, que se produce en las crucíferas es producida por un hongo, que, conocido con el nombre de alugocandia, Es el nombre del hongo que produce esa enfermedad. Es un hongo que tiene la particularidad de ser biotrófico, eh, o sea que se alimenta de las células vivas de la planta que ataca. Y los pedantes de ese hongo eh, son, como decía, todas las plantas de la familia de las crucíferas, particularmente rúcula y rabanito. Eh, como ataca en, en hojas de las plantas, eh, no es problema para consumir el rabanito, que lo que se consume es la, la raíz. La y quedaría. Eh, yo encontré en Facebook, justamente un, cuando le ponen. Eh, Facebook le pone recuerdos de hace un año o dos, y, yo, y justamente había un comentario sobre esto que yo había guardado. Y, muchos preguntaban sobre la posibilidad o no de, co de consumir la rúcula que la hoja tiene, eh, contiene este hongo Y había mucha polémica. Algunos decían que sí, otros decían que no se puede. Yo particularmente, cuando el año pasado la tuve, no la consumí. Me acordé, le contaba la señora, a, la señora que me hacía acordar a un viejo profesor que tuve en la escuela industrial cuando dábamos la el tema de fabricación de pintura, eh, uno de los compañeros nuestros le preguntó si la pintura era veneno. Y el profesor hábilmente le dijo, yo no sé si será veneno, pero por las dudas te aconsejo no tomar pintura. Esto sería más o menos. No sé si es veneno o no, pero si, es, si afecta, si puede producir algo, pero yo hasta ahora no la he consumido. Así que... Ahí está, la, en eso vemos una imagen de la, en una planta de rúcula. Eh, son esas manchas blancas y amarillentas que se producen. Ahí la tenemos más notable, ya cuando ya está más, más amarillenta en la hoja. ¿El, El botón... No. La característica de la enfermedad es que se manifiesta por la aparición de una pústula o ampolla de unos 2 milímetros que empiezan, después empiezan a ensanchar y en su interior eh, contienen las esporas del hongo es del, del, del candia Y cuando se rompen esas ampollas, eh, cuando se agrietan las ampolla y se, se desprende de esas esporas se disemina por el ambiente y son llevadas por factores como la lluvia o el viento y pueden transportarlo también a algunos eh, organismos que anden ahí en el ambiente. Bueno, el ensayo sí consistió en primero bueno, en la bandeja, la siembra de, de la rúcula. La semilla usada es, eh, como ese término que se usa ahora, semilla propia, eran de eh, plantas de rúcula que había tenido yo del año anterior que tenían el problema. Así que por eso usé esa especialmente para, para ver si podía aparecer ahí. Es el primer paso, pues entrarlo en la bandeja. Ahí ya, cuando ya había germinado. Ahí ya más desarrollada. Y después en un paso anterior, un repique a macetas de cultivo. Esta es la preparación del suelo donde, fueron, donde, las, donde planté la rúcula para que el suelo tuviera una buena estructura, le hice un laboreo superficial para airear el, esa parcela, porque había tenido el problema de que ya la había hecho. Había hecho un laboreo, pero había regado y después siguieron varios días de sol y eso produjeron un, en el suelo un desquebrajamiento. Yo te voy a mandar esa foto, a veces me llamó la atención por cómo se había pero eh, quedado el suelo después de, de cómo lo había secado el sol. Pero volví a hacer el laboreo superficial y para protegerlo de futuros eh, sol y demás factores que hubiera, le hice una cobertura con rastrojo de maíz y algo de azarín Bueno, ahí ya están eh, trasplantadas las rúculas. Eh, las aplicaciones fueron. Parcela 1, directamente con agua, como, es, eh, como sería el testigo. Y la 4, la aplicación. Y lo mismo en la parcela 2 y 3, para hacerlo de forma cruzada. O sea, la parcela 2 también con agua, para usarla en blanco, digamos, como se dice en química, Y la 3, la eh, también con la aplicación del de, de preparado. A ese momento no había todavía aparecido, no se vio la aparición de roya blanca. Ahí ya tenemos la primera semana, se nota crecimiento, también ya se va desarrollando, a la primera semana, en la primera aplicación, y tampoco hay aparición. Hasta ese momento, después de la primera aplicación, no hay aparición de la roya blanca. Y ya. La última aplicación a los, a los 15 días de trasplantada, eh, esa fue la última observación que hice eh, ayer prácticamente, y todavía, eh, no, al menos, no ha aparecido. Eh, deben quedar, Yo calculo que deben quedar unos 10 días por ahí para el, ya para la cosecha y es de esperar, eh, voy a seguir haciendo aplicaciones, pero es de esperar que si hasta ahora no ha aparecido, no creo que pueda haber, porque cultivo anterior, de la vida anterior que lo hice eh, en las primeras eh, hojas que había ya había aparecido el problema en este caso, eh, hasta ahora por lo menos no y lo que yo te preguntaba también tenía una vez si, si, si también la solución esta de ACO puede actuar como eh, de alguna manera abonar o fertilizar de alguna manera la planta porque el, el, el, el crecimiento que tienen es es bastante importante, no, no he tenido otra no, que hecho, no estaban así. Bueno, para eso tenemos un ensayo, para eso vos vas a comparar con el testigo, y después nos va a contar. No. Va a tener que medir las hojas. Lo que también sé es que eh, puedo decir que eh, en ese lugar que lo hizo es, que lo hice en el que el año pasado hice la solarización. No claro. sé si puede quedar un remanente todavía de que. Para que haya un efecto de la hablar sí, Ahora, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Tenemos, tenemos un tiempo muy, muy benigno en estos momentos. El sí. problema es si empieza este tiempo así, sí, a, ver. a ver qué es lo que pasa. Porque ese, ese problema...